Y sigo pensando otra vez en ti, otra vez en ti. Tu cabello corto, tus lentes bellos, y bellos, y Que todo lo que pasa es por algo, no lo sé, no lo sé. Ya no quiero amor, solo paz. Que falta voces, que falta voces, que falta voces, que falta voces, falta voces. Y sigo pensando otra vez en ti, otra vez en ti Tu cabello corto, tus lentes bellos dim, bellos y, Que todo lo que pases por algo no lo sé, no lo sé Ya no quiero amor, solo paz Que falta voce que falta voces Yo lo que te digo siempre es cierto, no, no es poseo llámala a tu ex, mintele mi diciendo que lo prefieres a él mm. Que lo que sientes por mí ya está muerto, muerto bebé, bebé. Mm. Que los te Textos, ya olvidaste Mami miéntete, vamos miéntete Dime que me odias Yo no sé, mami miéntete Vamos miéntete, si me quieres Me amas o me odias, yo qué sé Mami miéntele Vamos miéntete y dile que olvidaste Los mejores días bebé Mami miéntele, vamos miéntete Y dile que olvidaste los mejores días bebé Todo lo que siento Por ti no ha cambiado Sigo pensando que tu ex es un tarado Lo lindo que fue fue tenerte a mi lado, tiempo pasado, tiempo pasado, ya todo ha pasado, todo ha cambiado. Tu chat de WhatsApp e eh, insta he borrado. Tus fotos de mi celular he eliminado. Oh, oh, mm. Y sigo pensando que eres lo más lindo de la vida. Mm. Me vi ajena porque no quiso seguir en la mía.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 Ya no quiero amor, solo paz Que falta voce Sigo pensando en tu voz Los te amo de Julio Las fotos que ella tiró La carta que ella escribió oh, oh. Ya te saqué de mis close friends Ya tu nombre y tonito borré Dos mensajes largos acorté. Uno okay, que hijaja te responderé La luna sabe lo que por ti lloré Fui religioso, yo te adoré cuando estaba triste yo te llamé Dime por qué te fuiste bebé Nunca contestaste, no, mm, solo me dejaste uh. Mi corazón quebraste Esperanzas tú te las llevaste eh. Me no de esta cuenta, de esta cuenta ah, ah, Yo no te ah, extraño, ya pagué la cuenta ah, ah, ah. No sé dónde estés, pero si escuchas esto oh, oh, oh. Siempre te quise, yo te amé, nunca te odié Siempre te quise, yo te amé, nunca te odié Y sigo pensando otra vez en ti